Four For, con, goine, kataka, sin, sin for, sin con, sin goine, sin kataka, con sin, con sin for, con sin con, con sin goine. con sin kataka, goine, sin, goine, sin. Coine sin con, coine sin coine, nani sin karaka, karaka sin, for, karaka sin con, karaka sin coine, Karakasin, sin, karaka sin sin.